Para respirar mejor, sigue estos consejos. Evita el tabaco y los ambientes cargados. Trata de respirar el aire más puro, el menos contaminado. En la medida de lo posible, aléjate de la ciudad y acude a ambientes abiertos. Mantén un peso equilibrado. Las personas obesas respiran con mayor dificultad. Haz ejercicio. Trata de caminar al menos 30 minutos cada día. Evita respirar demasiado rápido. Trata de ser consciente al respirar. Cierra los ojos y respira más despacio. Entrena la respiración abdominal. Respirar bien hará que nos sintamos mejor, más tranquilos y con menos ansiedad.